Hola, mi nombre es Julio Simonetti, soy argentino y soy director de la serie web La Mesa al Lado. La idea era hacer 10 capítulos sobre una misma base, escuchar lo que pasa en La Mesa al Lado, donde siempre surgen historias muy interesantes, muy entretenidas de quedarse a escuchar. Que no es lo mismo, es distinto y vos lo sabés. Si vos me imaginás a mí con otra mujer, te excita, en cambio si yo te imagino con otro hombre... Teníamos un estudio, podíamos filmar todo dentro del estudio. Los actores ya eran actores que trabajaban conmigo hace tiempo. Así que no tuvimos grandes retos, sino grandes satisfacciones con esta serie. ¿Por qué te metes en mi computadora? ¿Por qué invadís mi privacidad? ¿Qué estás loca? Marina. ¿Qué vas a encontrar con un desconocido? No hay una fórmula de éxito con una serie web. Creo que tiene que tener un, una buena historia una buena actuación. Yo creo que con eso ya tienes un muy buen producto. Y yo creo que en las plataformas como Hitsbook nos abre una puerta enorme a, a los realizadores para poder mostrar nuestro trabajo, que lo vean afuera, que te quieran conocer de otros lados para trabajar juntos. Genera muchos vínculos de trabajo en la serie web.